¡Qué bien, Marco Antonio! Felicitaciones a usted, a su grupo musical, a las personas que le colaboran constantemente en esta bonita carrera musical. ¿Ya cuántos videos en YouTube y cómo llaman las canciones? En estos momentos cuento con seis videos oficiales ya en YouTube, eh, canciones muy reconocidas como ¿Qué le vende malo? Me desordené, eh, Despechado, El detective... Solo servís para un rato y la canción eh, de promoción que es la que titula Si me muero mañana eh, autoría del maestro Salomón Dorado Castillo eh, esta es la canción que venimos en la actualidad trabajando fuerte, promocionando fuerte y que nos ha estado dando pues un gran resultado por estos días mi querido Marco Antonio y amables cibernautas pues estamos confinados en nuestras casas eh, tratando de evitar eh, la pandemia, el contagio del COVID-19. Su mensaje para sus colegas, para el mundo, para la gente en general sobre este tema tan delicado que vivimos en el mundo, Marco Antonio. En estos momentos estamos viviendo una situación muy difícil, muy alarmante, eh, que es a nivel mundial. Entonces yo veo que nuestro gobierno... Eh, ha estado tratando de darle el mejor manejo posible para evitar el máximo de contagios. Entonces, el mejor mensaje que yo les puedo dar a todos mis conciudadanos, amigos, colegas, es que no tomen esto, eh, esta frase o, o este decreto de quédate en casa como como un castigo, sino que lo vean como un consejo, como una manera de proteger, de proteger nuestras vidas, eh, nuestra salud. Yo creo que si nosotros cumplimos a cabalidad eh, las normas de seguridad que vienen implantando nuestros gobernantes, eh, no solamente protegemos nuestra salud, nuestras vidas, sino también las de nuestras familias y las de nuestros conciudadanos. Entonces, yo creo que es el mejor... Eh, mensaje que les puedo transmitir en estos momentos eh, y esperando y confiando en nuestro Dios que, que esto se pueda solucionar muy pronto y de la mejor manera posible Muy bien Marco Antonio bonito mensaje, bonito mensaje gracias, muy amable por compartirlo desde lo más adentro de su corazón para todos nuestros cibernautas y de verdad debemos de cuidarnos mucho Quédese en casa, si no tiene nada que hacer en la calle, trate de no salir, salga a lo necesario. Realmente se necesita el cuidado. Muchas gracias Marco Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y bienvenido por siempre, también muchos éxitos. A usted Don Otoniel, muchas gracias por la oportunidad de haber estado acá en su canal OZ Producciones. Agradecimientos especiales también para todo mi equipo de trabajo, para mis músicos, para mi promotora María del Carmen Rivera, para mi manager artístico Juan Carlos Sánchez de la empresa norteña colombiana. Quiero agradecerle y felicitarlo por ese trabajo tan excelente que viene realizando en todos los medios de comunicación para el bienestar de nuestro proyecto. Al público en general muchas gracias y a todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional que me vienen apoyando eh, en mi proyecto y que están sonando mi música. Eh, yo soy un artista que desde mis inicios he tenido algo muy claro, y es que un artista sin público no es nada. Mi éxito siempre, siempre dependerá de mi Dios y el apoyo que ustedes me brinden. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como El León del Oriente. Y en YouTube, Marco Antonio Arias, El León del Oriente. Gracias por reproducir y compartir mi música. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Es Marco Antonio Arias, El León del Oriente, cantante de música popular, de música norteña, que ya conquista... Eh, algunos países de Europa con su música y que por supuesto a través de la Internet, a través de YouTube eh, conocerán más de sus canciones aquí encuentro a continuación por supuesto los enlaces para que observen sus videos y vean eh, la producción de los mismos y escuchen estas bonitas canciones algunas cosas y otras de despecho, de mucho sentimiento gracias a Marco Antonio Arias, El León del Oriente y por supuesto a todos sus colaboradores. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía del canal OZ Producciones. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para novedades próximas en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otonía El Zapata Murillo. Hasta la próxima.